Te saludo nuevamente y hoy te voy a... ¿Has escuchado estas frases? No entré a la universidad porque el examen estuvo bien difícil. Me separé de mi pareja porque no me comprendía. No tengo dinero porque la situación del país es lamentable. No llegué al objetivo comercial por la incompetencia de mis colaboradores. No llegué a la meta o a los indicadores que se me trazaron porque la empresa no me capacitó. No... Te, eh... No voy a salir de pobre porque no tengo educación. Yo soy así porque así me educaron. En cada uno de estos casos, las personas nunca se hacen responsable de la situación y siempre es consecuencia de los hechos. ¿Por qué? Porque siempre... La responsabilidad está fuera de él. Entonces, la realidad es que siempre viven en este estado de víctima. Esta programación obviamente tiene impacto emocional en ellos. Y al no sentirse responsables, pierden el entusiasmo para cambiar su presente. ¿Por qué? Porque todo es afuera de ellos. A este tipo de nivel de conciencia de acuerdo al libro ser coach se le llama nivel cero de conciencia ¿conoces a alguien que siempre busque una justificación a su realidad o culpe a diferentes actores de lo que le está pasando? ¿en qué estado emocional notas a esa persona? ¿o conoces gente que se queja frecuentemente de las circunstancias que está viviendo? platícame y si te gustó Dale like a este primer nivel de conciencia o nivel de conciencia cero, donde te victimizas de todo. Nos vemos en la próxima.